Hola, hola, buenos a todos, estamos aquí comentando Un día sobre la taberna y hoy Volvemos con nuestra campaña Del prólogo de Kislev Nos enfrentamos a un Ejército De Defense, uno de los nuevos ejércitos Pero vamos, no nos va a durar Mucho esta gente, esta es una de las batallas De aventura que veremos que nos depara Pero bueno, confiamos, vamos a ver Las hojas. Uh. It's not them I fear Mortals that enter the labyrinth Rarely emerge with their minds intact I pray protects me Vale Recemos para que Ursun nos proteja Ursun Es que Creo que ahora nos van a introducir Lo de las ciudadelas del caos Y todo eso Que literalmente cruces el portal Y vas al mundo del caos Y... Y como que derrotas al Lord allí y luego vuelves La verdad es que esta parte del, del Lord de Warhammer Me vuelve loco No literalmente, pero ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento quiere decir? Contra los orcos, contra los elfos oscuros Contra... Vale, ok o sea, está bien, ¿no? Son razas fantásticas. Que vengan demonios al mundo, vale. Pero que vayamos nosotros al mundo de los demonios... Y que podamos volver y... Bueno, obvio, ¿no? Necesitas hechiceros y cosas de esas para poder cruzar el portal, pero... Guau. Wow. O sea, no... Me parece muy, muy, muy, muy vasto. Y claro, cada... Cada reino pues, tiene sus cosas. Vale, continuar. Ya estamos listos. Our son is lost, but there is a way to find him within the maze. Dios. Strike down the demons which guard its profane walls. más full hielo todo. Vale, esto es un ejército. Maravilloso. Eh, ¿Cómo estamos posicionados? Vale, ok. Todo estos son rango. Vamos a meter en el 4. La línea. Vamos a hacer el grupo. Vamos a meter en el grupo 3. Esto vamos a llevar el grupo 1. Pero vamos, poco vamos a hacer con la caballería siendo. Eh. Nah, línea recta. Así que. Uh, en el 2, vale, vamos a meter esto en el 6, a la dama de hielo en el 3 y esto lo vamos a renombrar al 5, vale De hecho, es que quiero tenerlos más a mano en la melee, eso es, eso es, vale Vale, pues nada, iniciamos batalla, pero vamos, pinta súper estándar todo por las barreras mágicas para llegar al laberinto, o sea, habrá como una segunda fase después de esto tiene si pinta de que sí vale, vamos a ir metiendo el grupo 1 aquí, esta gente no tiene rango, no, perfecto y mientras movilizamos eso, todo el otro todo el grueso del ejército lo vamos a colocar por aquí ¿Vale? Que no tengan tanta... Podemos hacer que se... Es que con la nieve se ve súper poco. Vale, la, cat la... Katrina... Uh, aquí llegamos, ¿no? No sé por qué me sale Katrina. Oh, ven, porque es la otra maga, ¿no? Pero... Vale, podemos meter un pelotazo de estos de hielo aquí así. Y barrer medio ejército enemigo. Dale, dale, invócalo. Eso es. Vale, pues ya, cargamos ya. Vale, vale, vale, vale, cargamos, cargamos, cargamos, cargamos, cargamos solo a una unidad Uf. bueno oye ni tan mal uh, vale vamos a poder vamos a defendernos vale ahí vale está bien está bien está bien está bien está bien ok vamos a ver si podemos tumbar los dobladores Nada, vamos a quitar esto Eso es Vale, y vamos movilizando esto a este señor también lo movemos para allá Nuestra señora hechicera de hielo A ver si podemos continuar persiguiendo Vale, vale, nada, aguantan genial Vale, vale, vale Vale, vale, perfecto. Vale, aquí hay una verdad pero aún queda la otra. Vale, pues vamos a colocarnos. Grupo 1 aquí, el grupo 2, el 3, el 4, que son los a distancia. Vale, y el grupo 5, todos aquí ubicados. A ver qué encontramos al otro lado. Miedo me da, pero bueno. Vamos a perder uno de los jinetes. Vale, vamos a ver si podemos avanzar lo, lo más rápido posible Vale, vale La doncella, al fin y al cabo como es rápida La podemos usar un poquito de, de exploradora Que tiene velocidad, sin exponernos demasiado Vale, esto es monstruoso En de Tezenge, sí Vale, vamos a meterle un proyectil uh, uh, uh, uh. Vale, hay que hacer buen uso de las lanzas Bastante, bastante, bastante Buen uso de las lanzas Aquí colocaos ya El grupo 5 ya aquí ancho Cuidado Es que quiero quitarme las unidades Vale, esto está bien así Vale Bien, esto está bien, esto está bien. Grupo 4, a ver si podemos reventar eso. Vale, vale, eso es buen bufo ahí. Vale, vale, vale, vale, vale. Vamos a entrar aquí. ¿Esto es bueno contra bueno, objetivo? Bueno, al impacto normal Vale, vale Vale, y la otro Eso es Vale Uf. Vale, estamos bien, estamos bien El grupo 1, ¿por qué no ha llegado hasta aquí? Venga Vale, eso es. Vale, vamos a rotar el grupo 4 aquí hasta aquí atrás. Que empiezan a disparar allí. Con el grupo 3 vamos a meterlo y, ¿y llegan. Vale. Hombre, yo diría que sí. O, si es posible, sí. Vale, su héroe ya ha caído. Maravilloso, entonces. Vale, vale, vale, vale. Nada, no, y con esto ya estaría. O ya debería estar. Vale, vamos a tener problemas aquí. O sea que una carga no nos vendría del todo mal. Aquí prácticamente cuerpo a cuerpo. Vale, vale, vale, vale, vale. Perfecto. Con esto ya ha caído. Ha caído la última barrera. ¿El camino al laberinto fulgurante está libre? ¡Oh! Miedo me da esto. O sea, ya empezamos con otra zona. Una trampa. Oh, oh, oh. Vale, vale, vale. Hemos hecho muy bien en sacar esa primera expedición. Vale, vale, vale. Vamos a reducir la velocidad de esto. El grupo 4 todo aquí ya. empezaba a disparar aquí. El grupo 5. Vale, la farina ahí. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Esa gente ya. Muy bien, esas cuchillas de hielo. Llegamos. Uh, uh, uh, uh. Vale. Empe Esto nos lo tenemos que quitar de encima y ya. Vale, el grupo 1. Nos podemos ubicar aquí. ¿Esto qué es? Incineradores de defense... Miedo me da eso. Vale, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos Bastante bien ¿Podemos meter el Pelotazo aquí? Vale, eso es que sí Uh Vale, venga, venga, llegáis, llegáis, llegáis, llegáis, muy bien ese lince, oh, qué bien, vale, la carga perfecta. Vale, vamos a meter la harina que llega, sí, es, tiene prácticamente efecto global esto, eh, ese hechizo de la harina es maravilloso. Y cuerpo a cuerpo, como reviento, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿Podemos llegar, por favor? Venga los dos, venga. Chicos, no así. Venga, ah, ya los reventamos. Venga, por esa última. Ha dado tanto la embolla que quita hasta el señor del grupo. Ay, ah, que va a caer. Ah, no, perfecto Maravilloso, una victoria pírrica Podríamos llamarlo derrota y estaríamos exactamente igual Bueno, a ver, tampoco ha ido tan mal, ¿eh? Vale ah, Vamos, vale, uh. yeah, Tiene muchísimo protagonismo La espada, tío, constantemente Sale Uh claro y son abiertos, mil refuerzos, vale Vale, pues vamos a pillar liderazgo y ya está Nivel 10 the the Vale Enter the Has derrotado a los guardias del laberinto fulgurante Entra y aprende el conocimiento prohibido Yo te guiaré y te protegeré de los trucos de The Thange. Desbloquea al patriarca How long did I wander? Uh. Hours, days. Durante cuánto tiempo he andado, dos oh, días, pero al fin he llegado al corazón del laberinto. Frente a mis ojos aparecieron runas puras, pero el diablo reveló sus secretos. Una forma para que los mortales crucen el abismo de los espíritus y alcancen la ciudad del aguante. Debo ir a la tierra del dios de la sangre. Por el de bronce, están las palabras para invocar al Cien de Fuentes. que han sido que más que sangre. Uh -huh. Eh. Oh, sigue, sigue. Cuando salí del desierto sí. me estaba estaba esperando. Pero no se alegraron. Lo único que obtuve fueron glórias miradas acompañadas del hedor de la ingratitud. Levantar el ánimo. Raciones extra: que nos recuperemos, que ha sido ¿Dónde preocupado. Está Sé cómo cruzar el chasm Vale. Batalla por el altar de bronce. Uy, us, hay que ir hasta. Parla. Vale. Uy, desbloqueamos el uso elemental. Vale, hemos desbloqueado al patriarca. Aquí lo tenemos. Dedo de Santa Anusco. Vale, señores y después puedes ver la lista de tus personas usando este botón. Vale. Vale, vamos a meter otro aquí en las cuchillas. Sí. Bueno, este era pasivo. Alcance efecto infinito, duración 11 segundos. No, pues vamos a meter este. Perfecto. Y bueno, ya más para pronuncias tendremos que si la evasión, etc. Vale. Ok, bueno, ya veremos qué son estos... Eh, auxiliares es que esta mujer no sé tampoco para qué los querría velocidad 5% ya tiene muchísimo vale ah bueno aquí podemos acceder rápidamente a todo me gusta me gusta me gusta vale ¿qué más tenemos? caballo no quiero no quiero un caballo tienes de renombre coste de reclutamiento experto en logística reemplazo de bajas ejércitos de tiro defensa cuerpo a cuerpo Reducción de tiempo de recarga. Bueno, con esto... Está bien porque disparan mucho más rápido, pero el problema será luego ya la munición. Disponible en rango 12. Vale, pues vamos a meter este. Para recuperar... Tener reposición de bajas, que eso está bien. Vale, vamos a meter... Aquí... Y en objetos mágicos no tenemos, ¿no? Bueno, armadura aquí es levita. Vale, pues vamos a poner la armadura inevitable? al patriarca y luego vemos cómo. ¿Qué tal le sienta? ¿Cómo reacciona? Vale. ¿Tiene movimiento el patriarca? No. Eh, yo creo que vamos a hacer. ¿Podemos...? ¿No podemos sacar el mapa? No, no te deja sacar el mapa. Vale, y aquí mismo podemos reclutar. Sí. Acción de ojos. No te limita el rango, eh. Para reclutar. Eso, cierta, ciertamente me gusta. Me gusta, me gusta. Crecimiento 50. Vale. Uy, allá nos hemos recogido, recorrido todo. Vale. Vale. Vale. Sí, no, y esto la manchan de los ojos. Ok, vale, pues vamos a partir con Yuri Yo creo que desde aquí, el campamento de Ta ¿Esto qué son? Los Tamax No sé si son hordas de.. Kislevitas o qué son. Vale, bueno, esto es, al fin y al cabo no está dando línea. Vale, me lo quedo. Bueno, vamos a reclutar la otra de, de. arco que tenemos por ahí. Vale, perfecto. Pues nada. Finalizamos turno. Y avanzamos. Campos de práctica. Vale. Vale, establos 2. refugio mis leves. Difundir rumores. Vale. Nuestra dama de hielo subido en el 6. Uh, los señores están disminuyendo. incrementar los construyos de edificios que generen ingresos. Vale. Nada nuevo tampoco Ok, vale, vamos a subir A la dama de hielo Que ya tiene, uy, aún no tengo evasión Ah, me falta un, gastar un punto por aquí El Hada mortal, vale, pues vamos a meter este Daño directo Hechizo de hielo, me vale Vale, nuevas tecnologías ¿Qué vamos a coger? Disciplina estricta no me parece mala idea tampoco. Es que los osos, como aún no tenemos osos, o como hemos decidido no buscar osos. Vale, vamos a meter este de disciplina. Y listo. Ok, poner tropas. Uh, qué bien. ¿Podemos reclutar algo nuevo? Uh. Cosas acorazados. Vale, esto no está nada mal, pero vamos a guardárnoslo por si tenemos nuevas eh, Nuevas unidades que reclutar. Vale, no, no, y nada más. Vale, perfecto, pues nada, vamos a pasar el turno. Vale, es que se construye todo solo, automático, súper rápido, ¿vale? ¿Este es para los ingresos? Sí, sí que eran los ingresos, ¿vale? ¿Tenemos más edificios que construir? Eh, no, no tenemos ningún menú, rollo de acceso rápido a edificios anteriores o si los hay no nos lo han enseñado vale, vamos a movilizarnos hacia el campamento uy, hemos encontrado algo, ojo, ojo. Se ha la voz. La truena de mis hazañas. Un levita que subyuga demonios y Gislevite sale de la de Cuando de antes habrían cabalgado para aplastarnos ahora envían un representante junto con un insignificante tributo para comprar mi lealtad. Kerik nos insta a que seamos precavidos, pero podría sacar ventaja de esta situación y dominar estas tierras con palabras además de guerra. Gracias a una diplomacia muy básica seré capaz de continuar mi misión para encontrar a Bush. ¿Vale? Words. Vale, un intercambio Poción de fuerza, me vale Vale, y desbloqueamos la diplomacia que okay, nos la van a enseñar Vale, aquí la facción líder Más probable es que acepte tu oferta Pulsa el botón para empezar la diplomacia con el líder seleccionado Vale Max. Vamos a ir. Vale, vamos a pillar estos. Uh, de la vida gigante. Vale, vamos a hablar con no esta gente. ¿Qué peaje pagarás para evitar un castigo? Pacto de una agresión. Pagos. Eh, ofrecer pago. Venga, pues 800 menos 700. Todo correcto. Acceso militar también. Unirse a la guerra contra... Los guardianes sangrientos. ¿No vas a querer? Joder, es que hay que quitar muchas cosas. vale, pues nada, vamos a aumentar vamos a pedir acceso militar y vamos a aumentar los pagos y ya está dios vale, pues nos vamos a quedar con el pacto de no agresión simplemente ofrecer pago vale vamos a proponer la si oferta este es la si no hay más remedio Vale, pero bueno, ya hemos hecho un pacto de la versión, no me parece correcto. Trineos de guerra pesados, vale. Uy, se ha quedado aquí si aquí un no la Garrick we go to war Vale. Gana tres batallas. ¿Qué tecnología es la de los testos? Ah, bueno, me la van sacando ellos solos. Vale, pues nada, para adelante. Caballerizas. Trama de guerra. Aquí, aquí, el fuerte de Ervingard. Bueno, está subiendo poco a poco. La almenara y el refugio. Vale. Ok, pues nada, continuamos avanzando. Si me ataca... La que te espera ahí. Uh, vale. Finalizamos batalla. sea, ¡Uy, batalla! Finalizamos turno. Uh, disciplina estricta. Vale, esta es la que habíamos dicho. Perfecto. Riendas mejoradas. Escudos mejorados. O sobre... Nombres. Vale, vamos a meter escudos. Innovate or die. Uh. Vale Vale, pues vamos a ir para allá Sin duda Vamos a darle calor a Gorn ¿Llegamos? No, no tenemos más movimiento ¿Dónde? Vale, está literalmente que me da igual Sáltamela No tenemos nada más Perfecto, pues hala finalizar el turno y para adelante ya se ha pasado el turno vale la mansión de los ojos nivel 3 con eso aumentamos los ingresos generados pero no nos hemos quedado sin no llegamos aquí, hombre oh, están huyendo de nosotros, vale vamos a por ellos huye, vale, pues nada, no podemos hacer nada otra vez pues nada, siguiente turno mansión de la fortaleza laberíntica vale. vale vale, vale, vale, vale ok, seguimos sin poder hacer nada vamos a pegar la vuelta, vale, uh, vale, aquí sí que vamos a entrar a darnos de calor Vale, esta no la quiero, me da igual, ok uh. oh. ¿Puedo reclutar señores? No, eso no, no, no nos lo han enseñado aún. Vale, pues nos vamos a guardar esto porque se nos viene todo esto encima Esperemos poder Organizamos turno. Tecnología investigada, escudos mejorados, vale. Morales, Mantenimiento para las unidades de caballería. Vale, vamos a meter trueques. Perfecto. Y con esto vamos a asediar nosotros aquí. I Podemos... Bueno, deberíamos poder bastante de sobra Vale, ok Aquí nos enseñan cositas de asedio Nika, un asentamiento amurallado Construir máquinas para la mano de obra Vale En cuanto hayas construido un asedio Torre de asedio, X levita Ariete, X levita Continuar asedio Vale Aquí esto que pasa Vale el... Vale, vamos a construirla. Y. Vale, finalizamos turno. Salen ellos a defenderse de nuestro asedio. Resulta la. Bueno, es que no vamos a autorresolver, vamos a luchar esto. Vale, vale, vale, vale. vale. Vamos a alargar el capítulo de hoy. Y vamos a luchar contra los ejércitos de Korn por primera vez. En este prólogo, en este Total World Warhammer 3. Zori es una espía del reino de, de la Reina de Hielo. sea, cada movimiento que hago. Me juzga y desaprueba los libros que leo. Los esconderé y no les reprocharé sus quejas. es Slavin Kurt. Piececitas de lore que van dejando por aquí los señores. Oh ¡Oh, oh, oh! Me voy contaminando de caos. O sea, además se le nota, tío. En la... En, en el propio modelado del personaje la, la, la cara Parece medio corrupto Ahí con Con como venillas negras Y me flipa Wow Vale, bueno, veremos Pero nos vamos a transformar Tiene toda la pinta de que Al acabar la De esto, el que te llama no es Ursun Y es un señor del caos Y tú te transformas pero 99% que va a ser así. Vale, ok. Nos organizamos una línea fuerte. Vale. Eh, al 4, al 5 nos la vamos a llevar bien anchos. Por favor, vale. Perfecto. Ahora, nuestros arcos. En el 4, perfecto. Más o menos... Igual de anchos, eso es. Y ahora vamos a meter a nuestro señor aquí. Que va a ser el grupo 3, me parece. Vale, la, za bueno, la zarina la da, y él la vamos a poner por ahí. Y el patriarca solo tiene. Bueno, solo tiene efecto de área. Tiene un efecto de área bastante tocho, así que. Vale. La caballería por aquí, perfecto. Iniciamos. No, no, no vemos dónde tienen ellos los esfuerzos, no. Vale, pues iniciamos batalla y lo que sea. El Frostmaiden se puede empezar a aumentar su poder. Vale. Uh, miedo me da un poquito la caballería. No, es que está que no estemos cerca Vamos a sufrir un montón Vale Vale, vale, vale Aguantamos un poquillo eh, para allá mejor Venga Vale, el patriarca aquí. Vamos a meterlo ahí en este lado. Vale, esto está bien. Aguantamos aquí la carga. Vale, aquí. Nuestro señor aquí. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Vale, aquí vamos a meter un montón de fuego cómo vamos en este lado. Vale, rotada ahí. Vale, está bien. Vale. Podemos, ¿no? Podemos, podemos, podemos, podemos, podemos. Venga, vamos los defensores de Kitler. Venga, se lince. Qué poca carga, hijo. Dios, corre, corre, corre, Yuri, corre. Pua, que ¿Qué iba huyendo de la batalla? Pues la verdad es que sí. Po. Vale. ¿Qué vale. Entonces estoy tratando de hacer, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, opportunity. perfecto. Vale, podemos volver el Kislevite spirit returns. Balle. Retired the fight. Kislev and Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Fury of the bear. Pero no nos preocupa en ningún sitio. Hemos sido engañados. Force of ice. The general is wounded, Yuri. Vale. Uf. Nada, finalizamos la batalla. Madre mía, menuda locura de gestión. Se me han quedado la mitad. Unidades ahí medio muertas. Nada, nada. Nos han llegado por todos lados. Y nos han reventado. De hecho, su señor, este era el heraldo. Ostras, las tres que pegaba, eh. A Yuri me lo ha dejado seco. Le ha metido un garrotazo así, no lo ha visto venir, y voy. Vale. hasta esto no hemos hecho aún, pero bueno. Cogemos tesoro, liderazgo. Vale, tesoro porque lo vamos a meditar. Vale, mantenimiento de las unidades de la guardia del Zar, Línea de visión. el 12. 7, tram, Bueno, eh. menudo subidón. Vale, ¿qué más vamos a reclutar aquí? ¿Esto qué es? Coste de construcción de todos los edificios de la facción reducidos. En un futuro van ingresos generados, así que nos lo vamos a quedar. Uh, lanceros alados. Y aquí al 3 son... Stretchly. Infantería con arma de fuego y gran hacha. Vale. No sé si me están asediando, creo que no. Pero bueno... Eh, ¿No hemos capturado esto? ¿What? ¿No? Bueno, parece que no lo hemos capturado. Ah, claro, hemos luchado fuera porque estábamos nosotros planteando el asedio. Se vale, se me cuida. Le vamos a poner a Yuri el oso, otro punto de habilidad. Vale, maestro, la espada. Y ya está. Gains have been made. Buah, es precioso el oso. Vale, vamos a ponerle evasión ya. Velocidad de defensa cuerpo a cuerpo, me gusta. Para luego ya meterle el resto de, de hechizos. Corazón invernal. Vale. Y el patriarca que le vamos a meter. El patriarca tiene un árbol bastante grande. Icono de fuerza, fuerza del arma. Himno de batalla de Thor, cuerpo a cuerpo. Vigor por segundo, curación por segundo Buah, pues vamos a meterle Para que cure Entonces de sanación al rango 20 Se me cuida Vale, metemos este, tenemos dos puntos Vale, eso sanación o vigor Vale, pues vamos a meterle sanación De hecho, vamos a meterle los dos puntos en sanación Porque me parece maravilloso Vale Podemos ahora Plantear de nuevo el asedio Vale, de hecho podemos autorresolverlo. Sin más problema. Perfecto. Vale, 1200. Por cerrar el capítulo ya con un... Algo. Cerrado. Bola de fuego. Vale. Refugio sangriento. Podemos construir algo aquí. Uh, un tótem. ¿Qué más? Oh, aquí. Estas cosas son bastante interesantes cabaña del fabricante de escudos. Vamos a meter aquí este conclave para poder defendernos decentemente porque si no es un problema que Yuri tenga tan poco aguante. Vale, ¿qué vamos a meter aquí? El corazón infernal me ha gustado. ¿eh? Vale, vamos a aplicar esto porque al fin y al cabo es daño en área. Uh, ¿Dónde tenemos mejoras? Vale, en el fuerte de Vingard. Vamos a meter... El reducto de Kislev. vale, y listo. Pues, ok, con eso, están aquí, pero parece que no nos van a sediar por no meternos presión, entiendo que es el tutorial, a lo mejor más tarde. Pero bueno, lo dicho, lo vamos a dejar por aquí, vamos a hacer el capítulo de hoy, en este momento. Y llegados aquí lo de siempre, recordad, seguidnos a los dos en Twitter, tanto a Kiwi como a mí, que estamos los dos comentando bastantes cosillas.